Vamos a resolver este ejercicio de geometría plana, en concreto de arcos capaces, en el que nos dicen que en la costa hay tres faros R, S y T. Eh, nos dicen la distancia entre ellos y dicen que desde un barco está, eh, se ven los faros R y S bajo un ángulo de 45 grados y los faros S y T bajo un ángulo de 60 grados y debemos determinar la posición del barco. Eh, bien, para tener, eh, poder resolver estos ejercicios es necesario saber el concepto de arco capaz así como su construcción. Bien. Si eh, el barco ve los faros R y S bajo un ángulo de 45 grados, quiere decir que eh, el barco estará en el arco capaz de 45 grados para el segmento RS. Por lo tanto, vamos a trazarlo. Me alineo. Con la recta RS, con el segmento RS, y desde uno de los dos extremos, bien desde R o bien desde S, lo que hago es trazar una línea de 45 grados. ¿Vale? Para ello alineo el punto cero ahí y los 45 grados los tengo colocados aquí. Así que voy a marcar este punto que me indicará la posición de esos 45 grados, vale, lo que voy a hacer es unir el punto R con este punto y ahora deberé trazar la perpendicular a esos 45 grados por el punto R así que me voy a volver a alinear en este caso con la línea a 45 grados. y trazaré una perpendicular por el punto R a esos 45 grados, Bien. por una parte el, el arco capaz tendrá su centro en esta línea perpendicular, por otra parte por pasar por R y S deberá tener su centro en la mediatriz de R y S, así que me alineo Perdón, eh, con el compás voy a trazar la mediatriz tomando un radio arbitrario, en este caso voy a tomar el radio RS, pero podría ser cualquier otro. Ahí está. Y trazo. centro r y de radio pues en este caso rs lo mismo haré desde el punto s con el mismo radio ahora sí que he de mantener ese radio bueno pues eh, dibujo el radio el perdón dibujo la conferencia y estos dos puntos en los que se han unido estos dos arcos son puntos de la mediatriz, así que dibujo la mediatriz del segmento RS, el centro del arco capaz eh, desde el que veo RS bajo 45 grados será el punto en el que la mediatriz corte a esta perpendicular. Vamos a ponerle nombre para no equivocarnos y lo voy a llamar O sub 1 Bien, puedo dibujar ese arco capaz, vamos a mover el compás hasta O sub 1, abro el compás a lo ajusto hasta que pase o bien por R bien por S tanto da y podría trazar ese arco capaz. Evidentemente lo estoy trazando en la parte del mar, puesto que si estamos buscando un barco, un barco no puede estar en la parte de tierra que se supone que está abajo. Bien, lo que debo determinar ahora es el arco capaz bajo el que veo o desde el que veo este bajo, bajo 60 grados para esto vuelvo a colocar escuadra y cartabón este me va a ser más sencillo por, puesto que es, es horizontal así que desde uno de los extremos trazaré 60 grados en este caso lo voy a trazar desde T y desde T también trazaré la perpendicular a esos 60 grados el centro de ese arco capaz de 60 grados deberá estar en esa perpendicular pero también deberá estar en la mediatriz de ST. así que tomamos el compás lo centramos en un extremo por ejemplo en el extremo T del segmento ST y con radio arbitrario voy a trazar un arco quizás demasiado pequeño lo voy a volver a trazar ampliando un poco pues voy a ampliar hasta ese por ejemplo y voy a trazar ese arco de centro T y radio arbitrario que en este caso he cogido ST, podría haber cogido cualquier otro, bien repito el proceso en S, en S y roto manteniendo el radio, dibujo un arco, tanto ahí arriba si uno este punto en el que se han cortado los arcos con este punto en el que también se han cortado los arcos por la parte inferior estoy obteniendo la mediatriz del segmento ST por lo tanto donde corta la mediatriz con esta perpendicular que había trazado a los 60 grados este será el centro del arco capaz de 60 grados voy a ponerle nombre O2 y ahora ya con el compás podemos trazar ese arco capaz centrando en los y abriendo hasta S o hasta T tanto da vamos por tanto a eh, trazar el, el arco este sería y el resultado sería el punto en el que se han unido los dos arcos capaces, nos acordamos que un arco capaz lo tenemos aquí, el otro arco capaz lo tenemos aquí, es pues el punto de intersección de los dos arcos capaces, este de ahí, será el punto en el que se encuentra el barco, ese punto, Espero poder haberos ayudado. Cualquier duda me podéis consultar. Vale, gracias.